Señores, yo soy animador en fiestas. Cuando habían fiestas. Y, pro vainilla, y, y promotor, y promotor. Ahí está el Instagram, NetoFlow56, muchas gracias. Eh, y promotor de artistas. O uno le da, eh, le da su seguimiento, hacemos media tour junto a los reyes mundiales. ¿Qué pasa? Que yo veo esto, no me cae muy bien. ¿Qué pasó? No, sé, pues yo tengo que ser sincero, yo no puedo ser hipócrita. Tú eres un hombre del 1 al 9. Claro, sincero. sincero. ¿Eh? El gobierno entrega ¿Eh? ayuda a los artistas. Está bien por un lado. Está bien por un lado. Siempre Pero yo creo, que no, no, no, no, escucho, le de... escúchame. Bien. Yo creo, yo creo que se debió elegir los artistas que menos se buscan. Sí. Porque aquí hay pilas de artistas que tienen demasiado dinero. Aquí pagando, hay artistas que pueden aguantar, y, que puede aguantar un año entero cómico, regalando muelle. dinero. Diez cómico, muelle, El muelle. gobierno desembolsó la suma de 100 millones de pesos oh, yeah. que serían distribuidos en la clase artística dominicana en estas navidades, los fondos por parte del gobierno a la industria musical en un apoyo económico al sector ante la crisis generada por la pandemia. En las redes sociales... La hora de comentarios negativos se disparó porque artistas establecido que se cree que también económicamente reciban dinero por adelantado, por actuar en los eventos. Artistas como muestra la palabra, mira, Toy Cicro, la insuperable, ¿eh? a los merengueros de Herrero y Rosario, no, no necesitan dinero. No necesitan eso. Sin embargo, Peñaguagua expresó que ese dinero no solo es para los cantantes, sino que es parte de repartir su orquesta. Y el resto de su equipo y negó la afirmación que todos los artistas son millonarios. Indicó que eso tienen alrededor de nueve meses sin trabajar. Mire, Peñaguaba. Charlatán. Charlatán sin vergüenza. Mire a quién él está entregando ese dinero. <risa> a Eddie Herrero, multimillonario. Para que lo sepa. Toxicro. Cicro, tiene mucho dinero. La insuperable tiene mucho dinero. Para apretarle el gobierno tiene Para apretarle que... tiene todo el ciclo. <risa> Moza la para, abusador. Peñaguaba. no ha pegado a uno, un padre tan... Monsa ejemplar. la le dieron por una sola firma. Moza la para, puede cerrar el almirante de donde es y darle la Navidad a todo el mundo. Él tiene que hacer eso. Cada, ¿A quién hay artistas que pueden darle la Navidad a su barrio entero? ¿Usted sabe a quién le cae enviar ese dinero? A los artistas que pudieran dar ese dinero. Tito Swing. Lo de baja gama, lo de baja gama. Creo. Tito Swing, sí. ayúdame ahí. Quinito Méndez. No, yo creo que Quinito No, no, No, porque creo Pero está guillado, no, no, está, está guillado. No, está porque, eh, no, que, que no suena. Que ti... Pero Quinito Espérate. ha sido un hombre del PLD, un hombre de política. Se la ha buscado, claro, buscado en política. Claro, es verdad, es verdad. Pero vamos, vamos, ayúdame, Tito Swing. Tito Swing, sí, merece. Merece. Silvio Mora. Silvio eh, Mora, dáselo todo mejor. Yo creo que Silvio que... Mora, ¿quién más de los merengueros? Eh, yo creo que lo típico, que hay muchos típicos los en, el típico, país, los típico en el país Lo típico, lo típico en el país también. Que se pican día a día. Que pican. Jesús Martínez. Esos bachateros sí. de esa gama. Ah, Chicho, gama. llámenlo. Baja Llamen a Chicho, denle sí. algo. Chicho Severino. Sí, sí, Compadre Chicho, sí. Chicho, un saludo. Wellington Toribio. Wellington también de aquí de San Francisco. Vamos, bueno, pero vamos a mencionar los artistas que no están pegados a nivel nacional. El poeta callejero pudiera darle algo al poeta. No, son delincuentes. Eso está mal. ¿Eh? No, no, no, eso está mal. Porque como usted si usted le va a dar dinero. Entonces, tiene casi 200 apartamentos en la Pero todo el ciclo semanal le entra un dinero, más más que el gobierno, a todo el ciclo insuperable, que que que que se diga. Lo, que lo presentó ahí en una discusión con el Alfa. Mira, manito, lo que le sí. Solamente por el... Nada más faltó ahí para... llamar al Alfa para darle dinero. Y yo creo que lo están... Lo están conectando. Sí. De los salceros, ¿quién pudieran darle ahí? Los salceros. Para coler. Sí. Sí. Esos salseros que están apagados. Hay, hay un gordito que, que dobla muchas canciones. Janfro, ¿no? Janfro también. Pudieran darle su dinerito. Que son salseros. Sí, bachatero, ¿a quién? Luis Miguel Amar, que pudiera darle no, no, algo. No tiene su dinero. Está parado, está parado. ¿A quién más bachatero? Fray Martínez. Sí, pero, Nelson, pero, Nelson pero todo lo nacional, todo lo nacional. ¿Eh? Todo lo nacional. No, no, pero yo te estoy hablando de lo local también. No, no, porque no porque que se siente el gobierno, es eso que para somos, allá. Todo. Somos de baja gama. Pero escúchame, di, ayúdame. El gringo, mía, la bachata. Mía, Neto. Son artistas, Aneto. O sea, yo Joe Vera sale algo, Joe Vera. Tenían tocando pueblo por pueblo eh. y en patronales. El varón. El varón. Por agradecimiento pudieran darle algo. ¿Eh? por esa bailadita que el ella pita, no tiene que darle nada no, no, no, pita, no. no pensionan así. pero es un abuso de Peñaguaba elegir a Eddie Herrera un hombre empresario a los hermanos Rosario que el tamborero es rico de los hermanos Rosario el tamborero y el guidero andan en Tajó. está fuerte el bus de los hermanos Rosario es una Caribetur, Sí. con nevera adentro y todo. sí para los empleados, los manboys y, y, y los músicos. Creo que estos grup grupos pequeños de típicos que te dijo ahorita, que se mantenían tocando muchas fiestas privadas en diferentes zonas la... Mira, mira, de eh, eh, y esas High Swing, en, en Baja eh, Gama. Baja sí, esos típicos que tocan mucho. Adrián Cordión, el gobierno pudiera sí, el darle algo. No, espérate, prohibido. espérate. No, espérate. <ríe> espérate, prodigio no, el prodigio es rico. Y Giovanni Polanco es rico también. ¿Quién más es? ¿Los bandas reales? No, no, no. No, no. no, no so tampoco, pican bien tampoco. como quiera. Hasta trancados pican las bandas reales. Saludo a Cristian Laguira. ¿Eh? Hasta trancados pican las bandas reales. <risa> Eso de Santiago. ¿Quién más? De, de. de, de del mundo artístico, del mundo es, artístico. Que, es que se hace difícil ¿no? porque la mayoría uno entiende que si no se lo ha metido de droga a los cuartos no pero es, no es, que no es que no, no estén sonando es que no estén sonando yo te menciono el merenguero Tito Swing que pudieran darle algo a él sí. a quién más y yo creo que Tito ni Tito casi pues son gente que, que tienen con qué comer estamos hablando de que no tiene con qué comer no no yo creo que ese dinero no no, no. oye oye un delincuente tú sabes no, no, deberían tipo que canta de que sin macarilla ese no, no, tipo sacó no. su g en medio de la pandemia y no ha podido hacer un concierto todavía. No, no, pegado. no, no. No, no, eso Ese tipo usted pegado sí, sí, sí, sí, sí. no ha podido hacer un concierto. Oye, oye, todavía, oye, Jorge, oye, señor Jorge. Presidente. Oye, oye lo que pasa, oye lo que pasa. Oye lo que pasa. Que no, que un abuso. Por amor a la para usted no puede llevar. Por eso eso es erróneo. Morse la para tiene que entregar y, ese y dinero que para me lo atrás. Piqué, con la sonrisota que ellos fueron a tirarse su foto. Vagabundo. Ah, ah no, no, el, no, es rico, no, el API no, el API no. El API no. no. Pero este gobierno está en charla A mí está la madura. El La para dijo en vivo en un programa que, que el Penco iba a ganar las elecciones, que estaba con el Penco. De este gobierno viene y lo premia, porque es que somos masoquistas también. No, no. Oye, que él juraba y le hacía campaña al Penco. No, no se puede. Y viene y le da un sazo Además, eso es una de museo. No, no, eso no. No tienen a quién mantener, porque ellos no manejan qué el único reggaetonero no, de no, vocero no. que hace orquesta es Don Miguel. ¿Cuántos otros doble logo, ¿Cuánta gente tiene Moesa La Parada para darle tanto cuarto? El Corita. Que no usan, no tienen orquesta. El único el que monta orquesta el y es Miguel. Don Miguel. Los otros tienen un doble voz atrás, un doble voz o un DJ. Dos con ellos. Claro, claro. ¿O usted que está en ese mundo de la música, de mientame? No, no es así. Eh, ¿Cuántos guitarritas tenemos a la para? Ni uno, eh, ni uno, ni uno. ¿Cuántos pianistas tenemos a la no, para? No, ni uno. ¿Cuántos trompetistas tenemos a la para? Ni uno. ¿Eh? Está mal. Entonces, está... Entonces Por Peña no Guava, guava eso está mal. ¿Hm? Dice que Eddie Herrera, pues está Oye. loco, eh? El galán de merengue, que en, en los 80 era rico ya ahora es multimillonario. Que yo creo que llegó rico a la música. Que llegó rico, a, porque era bonito eh, Dios lo bendiga. Esa clase de Pero él, bonito, Dios lo bendiga rame, él, Claro. Pa, el tipo parece que viene de una familia. Eddie Herrera, le canta a los ricos, igual que Mike B. Que le canta a esos popis. Ah, esa gente tiene ¿A que le manden un cheque también al caballo mayor? ¿O no le dieron a, a, a Johnny Ventura? Pero Ahorita bien. se está quejando por eso. Pero ahí yo vi sentado a Peñasuazo, ese abusador. Rico toda la vida. Peñasuazo, la banda gorda y gente que tocaban señores le digo que había un grupo de pero que lo que te estoy diciendo sí, que hay no gente pasaba. mira yo acepto mejor que se lo den al sujeto que yo se lo va mejor trabajo sí al sujeto le va puede dar alguien más trabajo. Hay sujetos que le den algo. A Omega le pueden dar algo. A culo, Omega culo, sí. Pues, Omega. Mucho tiempo preso. No, no. Se que no sí, sí. Ese, sí. Omega, <risa> Omega ha ganado millones porque fue mambero que se ha visto cobrando más. Sí. Y nunca se le ha visto un peso. Porque, eh, yo no se sabe lo que hace es que los No, no, él vive en una cabaña. Ya tú sabes, no tiene casa, <risa> domicilio. En una cabaña que vive. Con la ropa, la jipeta. Eso así. ¿Tú entiendes? Entonces, Ome Omega es sujeto, dale su chelito. Tito swing su chelito. El poeta callejero, su chelito. No, no, no me hable no delincuente. No, no, y tú quieres ver el cuartel, busca esa gente. Es que él quiere darle todo, mejor eso lo directo al punto. Claro, me voy a decir que hay napo. Ay, Dios mío. Un atracador. no No, no, no. Señores debemos manejar el gobierno nuestro gobierno y mi amigo por cierto le mandó un mensaje a, a mi querido amigo Luis Abinader bueno, Corona. hoy había un ¿Eh? alto funcionario aquí en San Francisco ¿De del venga? gabinete de Luis Abinader no, aquí no me... estaba Paliza hoy no te invitaron no no yo me levanté tarde le le voy a dar un saludo ahora que me excuse a nuestro eh, hermano Paliza viste el correo tarde ¿Eh? No, no, que claro. lo me, callé 470 Quiero mensajes que van a, a las once y media. Que ciento me y pico de apartamentos para el barrio azul. Claro. El claro, puente sí, de Ugamba. Sí, sí. Sí, está muy comprometido el gobierno con la provincia la de Duarte. Fortaleza Duarte, le van a cambiar la carita. Que me saquen algunos presos que son amigos míos y están presos justamente. ¿Tú crees? Sí, que me lo... Cuando vayan a construir, que me le den un chancecito. Vaya ese muchacho. Ellos salen, Miran, ellos esto, salen a todos. Esto es una debacle que hay en esta Navidad. ¿Una qué, pandemia, una qué? Una debacle. Eso, eso eh, dime qué significa. Eso ¿no? es como cuando nos está llevando el diablo. Ah, ok. No, allá. porque hay que aprender. Si yo no sé, lo preguntar? El presidente sabe muy bien, porque es el hombre más informado. El claro, presidente claro, es el hombre más claro, informado. Claro. menos de la justicia, porque él no está muy ligado a la justicia. Él, no. él, él, él puso una justicia independiente porque para tú eso. Tú lo dijiste bien claro, él puso. Sí. Él puso. Claro, porque ¿quién queda porque la aquí, ¿Quién da, la Pero ¿quién da la orden. el procurador aquí quizás... ¿Quién da la orden? Pero ¿quién da la orden? No, Neto lo puso. Fui yo que lo puse a María Germán. No, el presidente. Ah. No, pues, que la justicia es independiente y, la, y entonces hay que elegir Y el entonces, presidente? ¿qué tú quieres? Que le, ¿Quién le el elija? David a votaciones también, para que haya un, hay un dinero votado. Tenía que hacerlo la familia Medina. Oye, que señores, vamos a una pausa a apagar la pan para que <risa> está prendida ¿Pero qué cosa? a una a pausa señores regresamos en breve, una pausa un saludo a Yuleni Martínez de Víctor Valle que siempre está activa con papá Tarima, sí, la realidad bien. y los osobrosos, nuestro hermano Soporte que siempre está activo, yo quiero que me den un camarógrafo un camarazo, un, camarazo, un camarazo, soporte. No con la cámara no con la... <risa> con la cámara no de un camarazo, señores, ¿no? vámonos, Ay, vámonos a, a, a la pausa y retornamos aquí con la realidad